¡Compitruenos! bienvenidos a Pokémon Espada o VGC Loque. Y sí chicos, el capítulo anterior fue uno de los más fails de la historia O sea, no podíamos capturar por el nivel de la ruta, pero ya está arreglado, ¿vale? R randomizado lo he dejado al nivel estándar para que no haya problemas el, pro el único problema será el que tendré yo para levelear después de capturar Pero bueno, es lo que hay y ya está pues vamos a capturar chicos así sin más pim pam pum cuanto menos tardemos mejor porque luego hay combate contra el rival me pongo la mascarilla y compañeros vamos para allá no he visto ni qué puede salir ni me, me da igual me da igual let's go una dos vamos a ver qué sale vamos primer combate no me lo creo, no me lo creo. Chavales, chavales, revive, revive. Nuestra... Madre mía, madre mía, no me lo puedo creer. Eh, ¿os acordáis de que murió? Tío, no me acuerdo de los nombres, tengo un problema con los nombres de los Pokémon Pero murió nuestro hombre De Galar Y que... tenemos un Ludicolo Es que, increíble Eh, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, que es siniestro, no puedo hacerle ida y vuelta Y ten cuidado porque puede tener algo que te pueda matar <coughs> Eco, así que Eh, voy a cambiar El por qué está esto así, vale Por qué está paralizado raciano? <coughs> por qué tengo poca vida Es tan sencillo como que como que me muero, madre mía Como que eh, He tenido que volver a pasarme todo porque ayer cerré, Ha sido una mierda, pero bueno, da igual eh, Vamos con Moya, ¿no? Vamos con el Aprendiz, madre mía Me muero, me estoy muriendo, no me lo creo ¡Oh! Vale, revive Ludicolo de... Joder, por favor ¿Me podéis dar algo de agua? No tengo agua No tengo agua Ay, ¡Oh, Dios mío Pensad que es tipo planta, con aquacola no creo que lo mate Y además está como el sol, ¿vale? Así que es imposible que lo mate a absorber Bueno, claro, si me sube el ataque Si me sube el ataque, pues, pues sí, pues igual lo mato Pero de una aquacola no debería, ¿vale? De una aquacola no debería Gruñido, vale, bien, bien Lo que Ludicolo te da, Ludicolo te lo quita Estupendo Ay, Dios mío, lo he pasado mal, ¿eh? Me estaba como ultra muriendo Dios, Dios, Dios, qué poco le quito, loco Venga, va Pokeball, va no quiero estar aquí mil años No quiero... ¡Oh! ¡Captura crítica! ¡Captura crítica! ¡Sí! ¡Captura crítica, chicos! ¡Espectacular! Nunca había hecho una captura crítica Yo creo en una serie Y lo hemos conseguido ¡Espectacular, chavales! ¡Madre! ¡Qué guapo! ¡Ahí está! ¡Ah, claro! ¡Claro! Que estaba Estaba mucho nivel Bueno, bueno, que tenemos un Pupitar, chavales Tenemos un Pupitar ¿A qué nivel evoluciona Pupitar a Tiranitar? No lo sé la verdad. Pero deberíamos estar cerquita. Ahí está. Pupitar. Pupitar. ¿Qué pasa? Pupitar. Roca-tierra. Cuidado el roca-tierra que no es un typing muy bueno que digamos. Defensa férrea. Eh... No me interesa defensa férrea. O sea, mira los... mira los movimientos que tiene, por favor. O sea, no quiero defensa férrea, ¿vale? Olvídate. Oh, no. A ver, podría no estar mal, pero pasando. Pasando. ¡Ludicolo! ¿Te vienes con Papu? Claro que sí. ¿Quieres por un mote? Eh... Sí, claro, obviamente Me gustaría saber cómo se llamaba Para ponerle un mote acorde a cómo se llamaba A, a la reencarnación Un segundo <ríe> Increíble, tío Increíble haber conseguido Eric, Eric, es verdad Se llamaba Eric, no me acordaba, tío El maldito Eric, vale, pues este va a ser Eric Revival, tío ¿Cómo puedo llamarlo? Eric Eric 2.0, tío Eric, Eric 2.0, o sea, está clarísimo porque es la reencarnación, o sea, no, no puedo llamarle de otra manera, ¿vale? Lo siento mucho para el que estaba esperando un mote Pero este es Eric 2.0 el añado el equipo? Supongo que sí, voy a quitar la forma galar esta al, al que está paralizado Porque me da pereza ir a curar, ¿vale? Así que quitamos a Raciano. Ya le volveremos a poner, ni os rayéis Por eso ni os preocupéis Y let's go, oh, un Clefable hubiera estado muy bien también, ¿eh? Un... ¡Oh, Incineroar! ¡Ojalá un Incineroar! ¡Qué guapo! Tenía pendiente de hacerles forma a. las. a las formas de, de. de. la séptima gen. Pero me da igual. Intimidación. Con intimidación. Incinerar con intimidación. Y Hubiera sido increíble, chaval. Pero bueno, escapamos que de momento. Incinerar, lo siento mucho. Eh, habría sido un gran poke, no te lo voy a negar. Pero eh, ahora toca el encuentro de exclamación. ¡Oh, Tapu Bulu! ¡Tapu Bulu! ¡Dios mío! Tapubulu también hubiera molado. Porque Tapu Bulu es legal, lo recuerdo. Solo puedo tener un legendario. ¡Me cago en pita pato de ¡Déjame coger la exclamación, chavales! Venga, va, exclamación. Quiero una exclamación. ¡Dámelo todo! ¡Dámelo todo! ¡Primer Pokémon de la Ruta 6! ¡Es Crafty! ¿Tiene intimidación? Dime que sí. Dime que tiene intimidación. Dime que tiene intimidación. Sería brutal. ¿Sería brutal? ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Intimidate! ¡Oh, oh, oh! ¡Increíble! ¡Increíble! Pasamos de un poco con intimidación a otro. Bueno, quiero decir, el que nos hemos encontrado... Me entendéis, me entendéis. Vale, nivel 29. Eh... ¿Ida y vuelta lo mata? Yo creo que no. Venga, va, me la juego. ¿Ida y vuelta? Golpéale. No lo matas, no lo matas, no lo matas, no lo mata No, desde luego que no lo mata. <risa> desde lo... Tú, pero qué defensa tiene ese bicho. <risa> Vamos con Aprendiz. ¿Qué? Aprendiz. Si se descuida, le hace un por cuatro, ¿vale? Así que, por favor, no te descuides, Aprendiz. No, no tengo nada de tipo... No tengo nada de tipo hada, guay, cara a susto. No es muy bueno, cara a susto. Habrá que mejorarle ese set de movimientos. Y voy a tirar directamente ese omnífero. No me voy a andar con... Ton... Tiene Protect! Tiene Protect! Tiene Protect. Es increíble que tenga Protect. <risa> Porque ningún Pokémon mío lo tiene, ¿vale? Y lo necesitamos como el comer. ¿Dónde sigo? Tiene paliza. Ojalá conseguir un Pokémon con... Con. ¿cómo se llama? Justiciero, un Lucario, un. Un, un Lucario, un. Va, bueno, es que estaría rotísimo, eh. Estaría muy roto, eh. Vale, voy a veces le me va a agotar. Un Arcana con justiciero. Buah. ¿Te imaginas? Sería brutal. Eh. Pokémon directamente. ¿Hemos cogido las ultra bolas? Creo que no las he cogido. Como tiene que volver a jugarlo. Uno. Dos. Tres. ¡Sí! ¡Gamos que sí! ¡Es Scrafty! ¡Atrapadoto! crafty grande, mayor persona, increíble Con intimidación, se viene para el equipo Vamos, te lo digo yo Ahí está el grande pablete Vale, la pregunta es quién quitamos si queremos meter a este en el equipo Cuidado, eh Cuidadito, siniestro, lucha, por cuatro alada Eh, ojito Vale, mote para este pavo Tenemos Raciano, ya se lo pusimos Sebastián también, Hoiker Mist ¿Y este? ¿Este también, no? Sulka, creo que también Vale, Hugo, Hugo, hermano Vas a ser... Hugo... Goga... Goga... Goga... Vale, pues Goga... <ríe> me dijo que le llamase Goga... Pues nada, pues Goga... Goga 2, me dijo... Pero el 2 no sé para qué... Voy a ponerle Goga y ya está... Goga me gusta... ¿Qué quieres hacer con Goga? Añadirlo al equipo... Y la pregunta es... ¿A quién quitamos? ¿Quitamos a Mr. Sulca de momento? ¿O quitamos a... Es que Moyano lo puedo quitar... Pablo tampoco... Ghost tampoco... ¿Aprendiz? Sí, vamos a quitar aprendiz. Aprendiz como que no me convence mucho todavía. Y se viene para el equipo. Vale, vamos a ver nuestras dos nuevas capturas, chicos. Que creo que merecen la, bastante la pena, ⁇ ¡Uh! ¿Qué tiene? Garra Garfio. ¿Eso qué era, tío? No me acuerdo. Ah, prolonga la duración de ataques multiturnos. Bueno, esto es un poco... Un poco... Me ¡Oh! ¡Me ha salido! ¡Me ha salido firme! ¡Me ha salido firme! ¡Es increíble! Firme en la ruta 6 Madre mía, vale, vamos a ver qué tal nos ha salido El precioso Ludicolo, hola Eric 2.0 Bueno en velocidad, malo en defensa Respect Con clorofila Tiene clorofila Vale, esto es que sube la velocidad eh, Si hay sol, es decir, ahora mismo tiene por 2 de velocidad Además de que es bueno en velocidad, o sea que Un Pokémon rapidísimo buena base impresionar, absorber, vale, hay que revisar los ataques Porque podemos ir al inspector de ataques Y, y enseñarle cositas Ah, hay un MT, tío, hay un MT ¿Cómo cojo ese MT? Vale, es por el otro lado Es por el otro lado, está lleno de Lucarios Esto, eh, perdón, de, de Lucarios Sí, ojalá, de Ludicolos Un Metapod, un ¿Qué? Metapod vale. Era un Era un Haxorus de Galar Era un Haxorus De Galar, hermanos El randomizado no me quiere El randomizado no me quiere Uy, mira! A ver, eh. No me voy a quejar, eh. Ha revivido Eric. O sea, no me puedo quejar. Pero mira, un Haxorus de Galar, tío. ¡Qué guapo! ¡Qué puta pasada, tío! ¡Qué maldita pasada de un Haxorus de Galar, tío! Eh, eh. Yo quiero esto, eh. Yo quiero esto, eh. Por favor, lo pido. Rompe Con rompe moldes. Haxorus con rompe moldes. Brutal. Brutal. Cuidado, no quiero hacer un... ¡Uf! Es que... ¡No! Soy imbécil, tío. Soy re... soy, soy, Soy un puto payaso, tío. Soy un payaso, tío. Soy... Es que encima no es aquí, tío Es que encima no es aquí Madre mía, venga ya, ya, ya vamos a coger la MT, ¿vale? Porque es lo que hay Creo que no puedo esquivar ese combate, tío Es que... ¡Ah! Ala de acero Bueno, pues, pues para esta mierda Pues para eso no, ni me tiro ¡Ay! ¡Ah! Voy a coger ese objeto de ahí abajo también ¿O no? ¿O sí? Ah, pues sí puedo esquivarlo, eh, yo creo Igual sí puedo, eh Igual sí puedo, eh O no No, no voy a poder, tío No voy a poder, me cago Incineroar Déjame en paz, hermano Ok ¿Puedo esquivarlo? ¿Puedo esquivarlo? ¡Sí! ¡Uh! Lo esquivé. Soy un dios. Vale, subimos. Es que había que jugar ahí con la miradita y el gesto. Venga, aquí hay otro combate. Este combate creo que sí que no lo puedo esquivar, ¿vale? En efecto, no puedo esquivarlo. Vamos allá. Un combate Pokémon, que sí. Último combate antes del, del rival. Artista. Un art sí, la verdad es que es un artista. Mira esa figura. Un artista. Hakamoy clowncher. Vale, Hakamo va a explotar con un carantoña Cloucher va a recibir un Infortunio Vale, no, bote, no, bote, no carantoña no falles, Moya Confío en ti, eh Infortunio, bien Bien, bien, bien, bien, bien Buena Toña, buena Toña, buena Toña Buena Toña Perfecto, y carantoña Chiste fácil y malo, vale Hecho Ahí estamos y Cloucher no creo no de nada para pegarme duro Duro Duro Duro, duro, duro, duro Afilagarras, pues muy bien ¿Sabes lo que te va a pasar? afílate lo que quieras Porque vas a recibir un pedazo de sombra vil Bueno, ¿qué coño? Si soy más rápido ¿Por qué voy a hacer sombra vil? Infortunio otra vez Uff Pues ahora a curar, chicos Y vamos a por el rival A ver, Eric Mira, aquí estaba Eric, precioso, a nivel 32 muriste y a nivel 34 reviviste Que eso me mola bastante <risa> Eric, te voy a enseñar ataques Claro que sí. ¿Qué? Danza caos? ¡Wow! Danza caos. ¡Sorpresa! ¡Buah! De canteo, chaval. De canteo sorpresa. O sea, Fake Out lo tienes que tener sí o sí. Voy a quitar Gruñido de momento, ¿vale? Gruñido para su casa. Absorber también se lo voy a quitar. ¿Qué No, otro, otro Pokémon. No. ¡El mismo Pokémon! ¡Ostras! ¡Qué mal hecho esto! Vale, ¿qué más tienes? Para aprender. Ludicolo. Neblina. No. Azote, no. Llanto falso. ¡Uh! Llanto falso, ¿eh? Alarido. Uh, alarido, eh. Gigadrenal. No... Pulso sombrío. Cabe... Madre mía, pero... pero ¿por qué aprendes todo esto, hermano? Pulso noche. Pulso noche, esto es especial, eh. Energibola. Uf. Podemos enseñarle un huevo de ataques guapos, eh. Energibola seguro, ¿vale? Quitamos absorber. Le voy a enseñar pulso noche también. Buah, le... Set de movimientos definitivo, eh. Set de movimientos definitivo, chaval. Pulso noche. Y alarido, yo creo, eh. Ahí está, cabezazo zen. Tío, si eso es físico, ¿por qué aprendes cabezazo zen? No entiendo. ¿Qué es esto? No comprendo. ¿Qué es va? Además, parece que es más eh, especial que físico este Pokémon, así que de, de locos no, este no. Otra vez, Eric. Vamos para allá. Ahí estamos. Y le voy a enseñar. Bueno, desarme no estaría mal tampoco, pero alarido me gusta más, porque alarido o llanto falso. Voy a enseñarle llanto falso, yo creo. De momento me renta más, porque tenemos más atacantes especiales. Y a la larga puede ser clave. Es que Alarido, tío, Alarido, ojito, eh. Nah, Alarido me gusta. Vamos con Alarido. Llanto falso ya lo tenemos en el otro. Así que creo que con Alarido podemos funcionar mejor. Vale, y vamos a ver el Scrafty. Creo que Scrafty también se merece que le enseñemos algún movimiento. No sé qué, qué se tiene. Imagen, protección, paliza y cara a susto Vale. Mm. Pero es que claro, con paliza no voy a ir, ¿no? Vendetta... Cara susto es una basura. Voy a enseñarle patada baja. En vez de paliza. Es que paliza no vale nada ahora mismo. Paliza. Ahí se puede. Es que además paliza si tuviéramos 6 Pokémon sería increíble, tío. Porque pega 6 veces. Uf, muy duro eso, ¿eh? Muy duro esa jugada, la verdad. Sería increíble. Eh, y voy a enseñarle vendetta por tener un ataque siniestro medianamente decente, ¿vale? Y quitamos cara a susto. Cuidado porque no es gran Pokémon de momento, ¿eh? Pero bueno, let's go a, que, sea, que sea lo que sea, que sea lo que sea ¡Eca! ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué me cuentas? Sigo pensando en esto de crecer en YouTube Es más difícil de lo que parece ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Si estás a, a nada de los mil subs ahora mismo Por suerte la serie con noved va viento en popa Y es más divertido si jugamos juntos Claro que sí, compañero Algún día tendremos que hacer algo juntos Mientras tanto, echamos un combate Vamos allá ¡Compañeros! Combate contra Javix Que me. tiene pintaza Tiene pintaza Tiene seis Pokémon, ¿no? Si no me equivoco Vale, sí, tiene 6 Tentacruel y Diglett, ok ¿A qué nivel? Me interesa el nivel, sobre todo ¿Qué nivel tiene? Uh. ¿Cuento contigo? lleva en Bola... No, no, no, no No, no, no no te va a llevar 30... Uh, 33, qué bajito Qué bajito Disparo certero por aquí Y bote por acá, yo creo En principio, Diglett, lo siento O sea, yo, yo te quiero, ¿vale? Pero eres Diglett de Alora, vas a explotar Ahí estamos Fácil, y el, el Tentacruel tiene muy buena defensa especial, pero muy mala física. Entonces yo creo que un bote le va a hacer pupita. Golpe que da igual, ¿eh? O sea, aquí aquí da igual, porque este bicho moría 18 veces. Vamos, Moya, sé más rápido que ese Tentacruel, ni de coña, ¿no? Es, es rápido Tentacruel, ¿eh? Es rapidete, ¿eh? Infortuna. Pablo, vale, vale, vale, vale, vale, vale. ¡Uh! Me he acojonado, sinceramente... Eh, ¿Desde cuándo tiene infortunio ¿Un, un maldito tentacruel? ¿Alguien me lo explica? ¿No, me llaman por teléfono en mitad de un capítulo No me lo puedo creer, lo paramos, lo paramos <ríe> Vanil... Uh. Vale, Vanilix por menos no es Vanilux No es Vanilux Aquí voy a cambiar, chicos Intimidar aquí me vale basura Ghost puede ser buena idea Eric puede ser buena idea me da miedo que haga algo de tipo veneno, pero sería un poco absurdo por su parte. Aunque puede comerse un ataque tipo hielo y morir a manos de un Vanilux, que murió Eric a, ma a manos de un Vanilux, o Si Vanilux, como se llame, si no recuerdo mal. El infortunio lo aguantamos, pero cuidado, ¿eh? ¿Bote? ¿Lo matas, Moya? Ni de coña, ¿no? ¡Uh! ¡Lo paraliza! ¡Ja, <risas> moya es un dios, claro que sí! Cuidado, ¿eh? Alboroto, bien, bien, bien, bien. Alboroto es bien. Alboroto es bien. Alboroto me parece estupendo, porque además creo que te quedas atrapado en alboroto, ¿no? Aquí es alarido. Y. Pff. Voy a hacer carantoña a este de aquí. Voy a ignorar un poco al tentacruel, ¿vale? Ahí va el alarido. De locos. O sea, de locos. Quita vida. Y encima le dropeamos. ¡Buah, guau, guau! ¡De locos, chavales! Estupendo. Carantoña, vámonos. ¡Ay, que lo tenemos! ¡Ay, que lo tenemos! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Vaya jaboca! ¿Qué coño es eso? Vale, alborota, ahora me quitas menos aún Y rayo, bur... rayo burbuja Rayo burbuja Me río en tu cara Me río en tu cara Vale, pues otro larido Ese tentacruel cada vez me importa menos Y voy a hacer bote aquí Fíjate lo que te digo Porque sé que me cargo al Banilis este Entonces ahora eh, Entre lo que entre, pues se va a comer un, un bote Vámonos, pablete ese nivel 37, como me gusta. Menos mal que le hemos. Que hemos. Que no tenía nada de tipo de veneno ese. Ese bichaco. Chirrido. Uf, esto ya me gusta menos. Tú lo atacas por físico, claro. Que viene el alarido. Buah, ¡Qué movimientos que tiene Eric 2.0! ¡Ha revivido más fuerte que nunca! ¡Combusquen! ¡Combusquen! Necesitamos cambiar aquí, ¿eh? Intimidamos con Goga. O cambiamos a Pablo. Uf. Es que como haga, como haga tipo lucha... Vamos con, vamos con Ghost. Como haga tipo lucha... Me voy a reír poco. Me voy a reír poquito. Ese, ese Ghost... Ese Ghost... Bote lo falla, tío. No me lo puedo creer. Era un Predic. Era un Predic de locos. Y ahora él es el... Quien, quien hace bote. Chirrido. Y lo evita. Vale. Impulso. tiene impulso. Bueno, pues como ahora vas a ser más rápido... Te vas a comer un aire afilado... Que, que, que lo vas a disfrutar... Y con refuerzo además. Por si, por si querías más. Toma refuerzo. El bote viene para... Viene para Moya. Pero para Ghost. Seguro. Ah, que soy más rápido. Ah, que soy más rápido que el Combusken. No me lo puedo creer. No me paralices. Vale, bien. Chirrido. Ahora voy a ser más rápido. Más lento. Y me voy a comer un nepe. Un nepe bien gordo. Porque voy a fallar. Ay, no me sale nada como quiero, eh. No me sale nada como quiero Aire afilado Con refuerzo, va Venga, va, no me falles, no me falles no me falles. Vale, refuerzo, no ha he hecho bote, creo O no, es que refuerzo tiene prioridad Igual ha he hecho bote otra vez Aire afilado, Dios, sigo siendo más rápido ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué soy más rápido que un era a más 2 de... No entiendo nada Habrá hecho algo de poca prioridad o yo qué sé Subimos de nivel todos el equipo Claro que sí, esto es una fiesta Dale que sí, hombre Chirrido, me, me, chirríame lo que quieras Pero no me sacas algo físico Y te lo agradezco Ese tentáculo es inmatable, tío Pero inmatable, eh Drillbur Me ha sacado algo físico, desde luego Con rompe moldes, ok Vale, aquí cambiamos Entra Eric otra vez, yo creo Es bastante buena Y Moya... Voy a ir con Goga Ahora ya Goga entra mucho más a gusto Doble cambio, ¿eh? Esto es competitivo, chicos. Está, estáis aprendiendo VGC. Maldito VGC. Eric 2.0. El renacer de Eric, tío. Increíble. ¿Quién nos lo diría después de que muriese? Cuerpo puro de teta cruel. En efecto, no era, no era a ti que te quería intimidar. Egocéntrico, que eres un egocéntrico. Super. Bueno, gástala ahí. Gástala ahí. Está con dos Snarls. Tormenta de arena de... Vale, sí, lo que tú quieras, pichón. Claro que sí, te vas a comer un giga uno, un gigadrenado, ¿era, no? O energibola, energibola. Que lo vas a flipar. Tenía gigadrenado también para aprender, si no me equivoco. Pero bueno, mmm, energibola me vale. Ahí vamos a hacer daño a todo el equipo. Mmm, disfrútalo. Tengo fake out. ¿Qué es fake out? ¿Quién ha dicho fake out? Mmm, voy a hacer vendetta. Es que Tentacruel me importa bastante poco, ¿eh? ¿Para qué negarlo? Ahí vamos Creo que lo mato igual Sí, Dios, cómo pega ¡Cómo pega mi bicho! ¡Es un Dios! ¡Claro que sí! Y menos mal que está todavía a nivel 34 Sus pokés y entonces no están full evolved ¿Sabéis lo que os digo? no? Es que soy un poco internacional Ya sabéis, in the flow, in the page, in the bed. Chirrido Ahí que bajamos en la defensa ¡Qué pesado, eh! ¡Qué pesado, eh! ¡Qué pesado, eh! ¡Madre mía! ¿Cuántos Pokémon te quedan, hermano? ¿Cuántos te quedan? Que me estoy cansando ya de ganarte. ¿Este es el último o qué? No, el que... Roserade. Roserade. Mm, nivel 37, claro. Ahora estás en full evolved, eh. Me cago en. A ver. Me da miedo que tenga algo de tipo veneno. Voy a hacer alarido. E imagen. No, creo que vendetta es mejor, ¿no? Cuidado, eh. Abatido. Uh. Esto me cambia la habilidad a insomnio, ¿no? No es algo así. Clorofila de Eric. Insomnio. Sí, vale, perfecto. Soy un dios, tío. si Es que me sé hasta, me, me lo sé todo. Alarido y yo creo que ya. Con esa... Crítico atento, increíble. Con ese drop de ataque especial ya no tengo mucho miedo. Y se lleva un vendetita. De locos. Vámonos, claro que sí. Un chirridín. Bien, bien. Nada, nada, nada. Esto está hecho. Esto está hecho. Esto es alarido. Y vendeta y hemos terminado. GG Bueno, cuidado, espérate Que lo estoy diciendo muy rápido, eh Que un bomba lodo Me voy a reír poquito Vale, y intenta cruzar para tu casa Y cambio para asegurar Tío, si muere Eric En el capítulo en el que lo capturo Sería tan lamentable Pero tan lamentable Va, va Abs Vale, vale, vale Absórbeme Absórbeme esta bueno, no, Perdón per Perdón, eh Perdón GG, chicos, pulso noche Que lo va a disfrutar bastante fresco Y además un vendetita Que bueno, pues, Roserade Un placer, bien combatido, Javix. ¿Has estado cerca? No, no has estado ni cerca La verdad, no, no. ¿para qué te voy a mentir? ¿Para qué te voy a mentir? Es mejor no mentir Mira, costa el 36, toma, disfrútalo Vamos bien de nivel, si no fuera porque el gimnasio Está a nivel eh, El gimnasio está a nivel, ¿qué? A nivel 41, uff Nivel 41, ¿eh? Poco se habla. Ok, tenemos más ataque físico que ataque especial, esto no lo sabía. Así que Carantoña es fresquísimo. Quito malicioso, tío. Es que lanza pluma me interesa, pero malicioso. Me va a quitar malicioso. A lo mejor en algún caso me interesa brillo mágico, por eso de golpear doble, ¿sabéis lo que os digo? Así que mejor Carantoña. Y ya estaría. ¡Let's go! Vale, capítulo largo de narices Espero haberlo cortado suficiente como para que sea interesante <risa> hmm. He probado a cambiar de equipo para tantas otras opciones Pero no ha cojado la cosa, no logra dar con la tecla ¿Será por eso que no doy la talla? Chaval, que lo vas a petar Tengo a en un pedestal porque es un auténtico fenómeno como youtuber Y me encanta llegar a crecer tanto como él No puedo rendirme, tengo que seguir ahí dándole que... Dale que te pego, experimentando sin parar Claro que sí, compañero Que vas a llegar muy lejos, joder Me cago en Sampito Pato, eres un crack Tío, la música es brutal, ¿eh? Ese chico... Parece que tiene lo que hay que tener para llegar lejos. Sí, lo tiene. La valía de Followers por todos conocida, pero llegar tan lejos como él. Hmm, es difícil, ¿eh? Hay estos jóvenes. Aunque he disfrutado del combatazo. Toma, un pequeño detalle, ¿qué me das? ¡Oh, ¡Sí! ¡Oedi! Oedi es el próximo. Ya sabéis que, bueno, Oedi es el siguiente y luego está Avocadox. Así que. Buah, mañana combate contra Oedi, chicos. Va a estar guapo, ¿eh? Bueno, mañana. Bueno, intentaré que sea mañana, ¿vale? Voy a intentar ser muy constante. O al menos pasado mañana, ¿vale? Como muy tarde. Vale chicos, vamos a dejarlo por aquí, espero que os haya encantado este pedazo de capítulo, capturazas, con batazo ¿qué más puedo pedir? Dejadme un super like de compitón, apretad ese botón como si no hubiera un tomorrow, y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Espada, VGC Loque, chao, chao.